Este juego se llama Desde el sótano. Y según dice, pues hemos oído un ruido en el sótano. Creemos que no está la mamá, pero ¿qué hace nuestra madre a esta hora tan abajo? ¿Lo comprobamos? Vamos, ¡a por él! Bueno, empezamos. Sí, mamá. Mamá, me está llamando Iré a ver si la veo Bueno, pues vamos Estamos en nuestra habitación No puedo hacer nada en la cama pero venga, vamos okay, no, La luz encendida. encendido Y la puerta, que abre hacia nuestra nariz A ver si hay aquí algo Un baño Somos chiquititos, eh No llegamos bien al lavabo, pues casi bueno, Vamos a ver, por aquí Vámonos para abajo. La voz viene del, de abajo, pero ¿qué hace ella allí? Bueno, pues vamos a comprobar. ¿Qué hace? El jugo, aquí tiene una pinta. No veo nada. Ve la luz. Vamos para allá. qué pilar recovecos tiene esto no funciona está cerrado mamá está ahí mamá dónde está mamá no hay nadie abajo bueno pues me voy a la cama buenas noches ¿Y aquí qué hay? Por ahora nada ¿no? ¿Y aquí? Ahí se ve brillando algo Pero no puedo llegar ¿Se va a Sí, ahora sí Pues está como un salón, mira otra luz de aquí Vale, el salón con razón no podíamos llegar ¿Qué hay aquí? Una foto de nuestros padres por lo visto Otro baño aquí abajo Estamos goliflando la casa A ver, qué susto nos espera. Aquí hay otra luz. La cocina. Pues aquí no hay nada. Vámonos. A la cama, he dicho. Vámonos a la cama. Parecemos un robot andando. Casa más rara. Y la música con las tres notas del piano. Cinco notas. La cama era por aquí, ¿verdad? Nada, vamos a la cama. La siguiente noche. Alguien está llamándome otra vez. ¿Será lo mismo que la otra noche? ¿Me estarán robando? Vamos a ver. Una pregunta. No puedo por joder el juego. Pero si hemos tenido un día entero hasta la noche siguiente porque si es la noche siguiente, será porque aquí han apagado las luces, o no será la noche siguiente, ahora, eso sí, soy un pitufo, chiquitito que soy, esta está cerrada, no funciona, La puerta está cerrada y hace ruido. ¡Me cago en la más, ¡Joder! ¡Ah! Dice un fantasma. Tengo que volver a la cama. Sí, iba a volver yo lo, las narices. Iba a volver yo a la cama después de haber un fantasma. Dios, qué susto me ha dado el cabrón. No, no es que sea un gráfico muy, muy bueno, pero pronto no te lo esperas y el sonido menos. Por la madre que, que lo echó. Que es la que nos está fastidiando Venga, vamos a la cama Uf, Tengo mucho miedo para estar aquí Algo encantado está abajo En el sótano Bueno, ahora sé que mi madre se fue desde hace una semana Ostras. Y mi papá nunca volvió Desde que fue a la tienda a comprar leche A ver, resumimos rápidamente. Oímos una voz en el sótano. Vamos y no responde nadie. Segunda noche, vamos al sótano porque oímos nuestro nombre, pero no sabemos qué ha pasado en el día y nos sale un fantasma y nos vamos a la cama. Y resulta que luego las fotos familiares que el padre no está y la madre tampoco. ¿Y ahora qué? ¿Qué pensáis? ¿Que el padre ha mandado con San Pedro a la madre y se ha alargado? Puede ser, si tenéis otra opinión, pues ponerlo en comentarios si queréis. Porque a mí no se me ocurre otra cosa. Así que si os ha gustado el vídeo, por favor, dale like, like y nos vemos en un próximo vídeo. Así que chao y hasta la próxima. Ah, se me olvidó puntuarlo. Un 6 sobre 10. No le veo para más. Pero bueno, no ha estado más detenido. Ahora sí, hasta la próxima.